Galactus cada día está mucho más cerca de la isla que nunca antes. Y es que poco a poco se va acercando a la isla de Apolo, por lo que cada vez, si es más grande, si hacemos un truco para acercarnos a Galactus en lo más alto que nadie jamás ha podido lograr llegar, hoy el Tito Neox... Piensa llegar hasta Galactus. Hola, Galactus. ¡Yo! -oh! ¡Vamos a por ti! Y es que la Neox Army está preparada para esto. 10.000 likes en este video y os enseño el segundo truco para llegar a Galactus. Así que, familia, si quieren ver cómo vamos a intentar lograr llegar a Galactus y echarse unas risas con mis fails. Quédense durante todo el video y comenten cuál fue su parte favorita. ¡Hey, bro! ¿qu ¿Quieres ser tú el que se lleve 3.000 pavos en Fortnite? Coloca el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para lograr llegar a las 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox. Si llegamos, estaremos regalando 3.000 pavos de Fortnite a 5 ganadores diferentes. Y encima, si logramos alcanzar las 20.000 personas en la tienda, os regalaré... <susurra> Una Play 5 y un iPhone 12. ¡Estas Navidades! ¡Wow! ¡Los Reyes Magos están por adelantado! Y es que la Neox Army es una locura. Espero les encante el video de entretenimiento. Y si es así, dejen su poderosísimo like. Que eso apoya mucho este contenido. ¡Vamos allá! ¡Woo! ¡Ya tenemos el primer objeto! ¡Woo! ¿What the fuck? Fuck, se ve enorme ¡No puede ser! Iron Man, ¿dónde estás? Voy a por ti Vale, creo que esos pasos tienen que ser de Iron Man ¡Oh! Las camas elásticas, también las tenemos Iron Man, no te vas a escapar Brother, ¿pero dónde está Iron Man, tío? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, oh! oh relax, bro ¡Oh! ¡Oh, <risas> Ahora sí que sí. Necesitamos los guanteletes de Iron Man para la misión. Más camas elásticas. Nos faltan los poderes de Doctor Doom. Y ya estaría todo nuestro arsenal completado. Doctor Doom. Vengo a por ti. Doom. ¿Estás aquí? Doom. ¿Dónde estás? Hola Doom Galactus, vamos a por ti porque ya tengo todos los materiales Guanteletes repulsores de Iron Man Guanteletes arcanos de Doctor Doom Jetpack propulsor de Industrias Stark Y plataformas de impacto Todos estos materiales nos ayudarán a subir y a subir más al cielo para podernos acercar lo máximo posible a Galactus. Así que con los materiales a full nos vamos a acercar lo máximo que podamos y empezaremos a construir un gran puente hasta Galactus. ¡Uh! Mirar qué pedazo de truco que tenemos, chavales. Con la gravedad cero. Y es que gracias a los guanteletes arcanos, podremos hacer el gran truco para subir hasta el cielo. Y mirar esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Mirar hasta dónde nos envía! ¡Uh! Y ahora. Subiremos más aún. Y estaremos a la altura. ¡Madre mía! Bueno, pues ese. Es nuestro principal truco Así que Galactus Vamos a por ti Siendo sinceros creo que Todavía se encuentra muy Muy muy lejos De la isla pero Creo que podremos acercarnos Más que nadie se ha acercado Nunca a Galactus uh, Wow Acabamos de gastar literalmente Toda la madera Todavía nos queda un largo camino pero veo Galactus más cerca, ¿no? Vale, literalmente nos queda muy poco material ya de piedra para poder gastar. Y es que creo que todavía está muy lejos. ¡Lol! Y ahora se ve el principio de la rampa. O sea, imaginaros lo lejos que estamos de la isla. Que no vemos la distancia y los gráficos, es hora de gastar el último de los materiales que nos queda para hacer el truco. Así que hierro, voy a fundirte. Vale, creo que hemos llegado hasta el límite No nos deja avanzar más de aquí, ¿eh? Creo que este es lo más cerca que podemos estar de Galactus Pero... ¿Y si rompemos los límites del cielo? Vale, si nos deja hasta aquí Pondremos la colchoneta justo aquí encima Vale, familia, ha llegado el gran momento Estamos lo más cerca posible de Galactus Y no sé si alguien... Ha llegado a estar todavía más cerca... Rompiendo los límites del cielo... Así que chavales... Si creéis que vamos a conseguirlo... Dejar un poderoso like al vídeo... Y si creen que no va a funcionar el truco... Coméntenlo en los comentarios... Así que el primer paso... Va a ser... Tirar justo aquí... La colchoneta inflable... Ahí está perfecto... Ahora será... Equiparnos el jetpack... Perfecto, y además, nos, eh, tenemos que equipar también los guanteletes de Iron Man Así que, 3, 2, 1, saltamos Gravedad cero Y para arriba ¡Uhú! Más arriba, y más arriba todavía Estamos subiendo más que nadie Eso realmente ha sido una putada. <risa> da mala suerte, tío. Ahora solo me falta que me quede a uno de madera para llegar arriba. Tío, yo paso de jugar a este juego, eh. He caído, brother. O sea, ¿en serio me he caído, brother? No me pienso rendir, Galactus. Así que... Volvemos a hacer el truco. ¡Fua! Yo me rindo, chavales. O sea... <risa> Literalmente pensábamos que este truco iba a ser una auténtica locura Pero chicos, aún tenemos otro truco para poder viajar a Galactus ¿Quieren verlo? 10.000 likes en este video y en 24 horas tienen de nuevo el segundo truco